máster en gestión de la tecnología educativa UAPA. el presente trabajo es fruto de la asignatura diseño de un curso virtual el cual estuvimos eh, trabajando con la facilitadora Juana Jorge los exponentes de este trabajo son un servidor Valentín Sánchez Omar Antonio Veloz y Joel de Jesús Rivas en el presente video eh, vamos a estar mostrando la parte que me tocó trabajar a como parte de este grupo y la demostración del mismo. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la URL slash aula virtual donde cargamos la creamos el curso virtual utilizando la plataforma Moodle. Vamos a presionar acá para entrar. Y por acá nos vamos a, eh, a loguear, en mi caso me voy a lograr con el usuario administrador ahora para demostrar las, los elementos que como parte de este grupo yo estuve trabajando. El curso de, en el que estuvimos montando o desarrollando se llama programación web php. el contenido del curso es el mismo entonces en lo particular a mí me tocó montar el curso como tal en la plataforma y posteriormente crear los usuarios para que mis compañeros Joel Díaz y Omar Veloz pudieran cargar cada uno de sus contenidos bien en la primera parte o sea, yo tuve la encomienda de trabajar la introducción general que es esta que está aquí y Igualmente me tocó trabajar de forma directa la unidad 3 para la semana 3 que corresponde a PHP y MySQL. Estos son los contenidos de esta unidad. Y acá tenemos las actividades correspondientes a dicha unidad. Entonces, ahora vamos a proceder a entrar a la plataforma con un estudiante, con un usuario con condiciones o perdón con roles de estudiantes voy a salir de acá para entrar nuevamente ahora con el usuario estudiante y la clave que es esta que está acá vamos a mostrarla estudiante arroba prueba 1 Bien, si accedo a mi curso ahora, si pues estoy como estudiante y ahora vamos a proceder a demostrar cómo un estudiante podría entregar una tarea. Específicamente me voy a ir a la tarea de la semana 3, donde aquí podemos ver que tenemos la asignación en esta parte. y por acá podríamos ver la tarea ojo, como esta fecha ya pasó, esa ya no la podría entregar voy a buscar una que sí esté vigente y que aún pueda entregar por ejemplo, proyecto final que está acá ahí están los requerimientos y aquí se debería entregar suponiendo que yo haya entregado o sea, ya haya descargado el documento con los requerimientos del proyecto final una vez hecho, me voy acá y le digo a subir archivos. Voy acá, busco mi archivo. Esta demostración la voy a hacer simbólicamente. ya que es simplemente con fines de demostración entonces voy a ubicar en mi pc el proyecto final suponiendo una vez que tengo acá le doy a subir archivo el, el archivo me superó el tamaño permitido voy a solucionar un archivo más pequeño Y si me fijo, ya he enviado mi tarea, en este caso mi proyecto final. Mirando un poquito la estructuración de nuestro curso, podemos visualizar que en cada unidad tenemos todos los contenidos necesarios. Por ejemplo, en la introducción tenemos un mensaje descriptivo del curso, un foro de novedades, un foro de bienvenida, el programa de la asignatura para el curso para que el estudiante conozca todos los contenidos que se van a trabajar y posteriormente en cada unidad se muestran los temas que se trabajarán y también se tienen las actividades de la unidad dentro de ella pueden haber un foro un video de ayuda el enunciado de la práctica de esa semana y el espacio donde se debe entregar la práctica ha sido todo por este momento recordando que Valentín estuvo con ustedes y que este es un trabajo perteneciente a la asignatura Diseño de un curso virtual del Máster en Gestión de la Tecnología Educativa guapa. Muchas gracias.